los chismosos del paseo gracias a ustedes seguimos acá la cosa se pone tensa es algo que como cuando se viene un derrumbe que no hay forma de, de trancarlo la única forma de salir corriendo y eso es lo que se ve en el entramado de la dictadura de nicolás maduro y muchos no iría a todos porque tenemos que ser muy claros en una cosa el hecho de que de pronto no comulguemos en este momento con ese régimen dictatorial de chavista en cabeza de maduro eso no quiere decir que todos los chavistas lo estén haciendo mal no hay chavistas que valen la pena de hecho hay muchos que se han retirado y ahora son perseguidos por ellos mismos, entonces, pero desafortunadamente si sí hay un grupito en los que encabeza Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir, entre otros, que no han hecho las cosas precisamente bien, que todo ha sido a base de querer tener poder, tener fuerza, de que sean ellos los que mandan, de tener sus arcas llenas eso básicamente pues ustedes le pueden sacar las conclusiones porque los ideales no se pueden confundir con el dinero si vamos nosotros a, a la historia siempre lo que hemos visto es que los ideales se han perdido precisamente cuando comienza a llegar dinero y ojalá dinero mal habido que comienza a hacer crecer las arcas. Por eso este, este castillo que se desbrona se lo defino de esta forma. Fuertes acusaciones en las que se encuentran, oígase bien, narcotráfico, lavado de dinero, financiación a políticos en todo el continente, brutales torturas y asesinatos, entre otras. Las extradiciones de Alexa Hugo el Pollo Carvajal y Claudia Díaz enfrentan a la dictadura chavista con su peor pesadilla, la revelación de sus secretos más sucios. Oígase bien, más Sucios. Aquí no estamos hablando de hermanitas de la caridad. Estamos hablando de una empresa criminal. Porque no se le puede poner otro nombre a una empresa que Sonsaca y Sonsaca lo que le pertenece a un pueblo. El ex jefe de espías del régimen y la enfermera de Chávez conocen todo lo que el régimen intenta ocultar. En días pasados cuando Ale Sap fue llevado, esposado en un avión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Con su viaje se materializó el peor escenario para la dictadura chavista. Yo lo dije en días pasados, en este momento hay fuerte, fuerte, fuerte miedo, fuerte desconfianza, eh, fuerte incertidumbre en Mirablores. Con su viaje se materializó el peor escenario para la dictadura chavista, el hombre que más sabe de los negocios de Nicolás Maduro está bajo la custodia de los Estados Unidos y podría elegir contar todos los secretos a cambio de no pasar 20 años en una cárcel norteamericana. Por eso digo, la psicología inversa funciona, porque por más de que este señor sea fiel y firme a Nicolás o a la cúpula chavista o a los que trabajan con él, después de que le digan o usted pasa 20 o 30 años en prisión o sencillamente pague y delate a los que sabemos entonces hay un dicho que dice que decía mi abuelo es mejor un mal arreglo que un buen pleito sabemos que es un problema grande pero la pesadilla puede triplicarse oígase bien porque el pollo carvajal es jefe de inteligencia del régimen. Y Claudia Díaz, la enfermera de Hugo Chávez, también están a punto de ser extraditados. Los tres saben demasiado y una vez en territorio estadounidense, solo cooperar atenuará su propio tormento. Vuelvo y digo, allá canta hasta un mudo. Cante o no cante. Pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, leen y like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Síganos haciendo saber sus comentarios porque gracias a usted seguimos acá como los chismosos del paseo, dando lora y hablando con la verdad, según lo que respondió Maduro la, a la extradición de SAP es una muestra de desesperación, cancelaron los diálogos ojo, mire, mire todo lo que, a, a raíz de eso, cancelaron los diálogos de paz con la oposición en México, secuestraron a los seis gerentes de cinco todos norteamericanos y los recluyeron en una de las prisiones más cruentas del régimen, no contentos con eso, movilizaron a la maquinaria chavista a las calles con el objetivo de transformar al sap en un mártir, como si el rostro de Alex sap dibujado en cientos de remeras en una marcha del PSV, lo eximiera oígase bien, de los millones de dólares lavados y las toneladas de comida que no llegaron a los más necesitados en Venezuela ¿Quieren hacerlo ver como un mártir. Dudo mucho que eso pueda convencer realmente al pueblo que es el que más necesita Cártel de los Soles y miles de millones de dólares en aliados políticos uno por uno Eso es esta calle Dice uno por uno ¿Qué saben? ¿Y qué delitos cometieron? Alex Saab. Hugo, el Pollo Carvajal y Claudia Díaz pueden deserrear esta pita de una forma tan clara y tan rápida que podríamos estar pensando que el 2021 podría terminar sin el régimen de Maduro. ¿Cómo les parece a ustedes esa noticia? Ahora en cabeza de los servicios de inteligencia venezolanos bajo la presidencia del fallecido Hugo Chávez 1999-2013 Carvajal fue detenido en septiembre en Madrid. Recordemos qué fue lo que pasó luego de pasar casi dos años prófugo para evitar su extradición aprobada inicialmente por la audiencia nacional en noviembre de 2019 este señor buscando cómo evadir las autoridades se sometió a operaciones de cirugía estética usaba bigotes y pelucas postizas y cambiaba de domicilio cada tres meses según la policía española pasó de ser figura de peso en el chavismo a ser repudiado por el régimen de nicolás maduro tras haber apoyado en público al opositor Juan Guaidó cuando éste se autoproclamó presidente de Venezuela en el 2019, los que están con ellos bajo las leyes de ellos y aceptando todos los de ellos son amigos. Todo aquel que hable, opine o juzgue diferente es considerado traidor a la patria, hostigación al odio y bueno que no quiere nada de paz. Esas son las leyes de ese tal régimen. Desde ese momento salió en barco de la República Dominicana el. Voló a España, donde fue detenido en abril del 2019 a petición de Estados Unidos, que lo acusa de haber pertenecido con otros altos cargos del chavismo al llamado Cartel de los Soles. Ustedes se acuerdan del Cartel de los Soles, ¿no? que al parecer su presidente es Nicolás Maduro y su vicepresidente es. Diosdado Cabello, el cual habría traficado drogas con la antigua guerrilla colombiana en las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia, las FARC todo indica que una vez en tierra norteamericana el pollo colabore con la justicia de ese país y pueda describir todo el entramado de corrupción que se vivió en Venezuela y en gran parte de América Latina durante los años del gobierno de Chávez y Maduro arraigado a su socialismo del siglo XXI, o sea ese, esa tal, ese tal socialismo del siglo 21 el malo chávez supo conquistar a partir del envío de decenas de millones de dólares durante sus mandatos gracias al flujo que permitía en ese momento el valor internacional del petróleo Carvajal lo llamó a ese sistema financiamiento internacional. En el listado que enumeró el jefe de inteligencia y contrainteligencia de Venezuela, nombró, óigase bien, entre los que nombró, no pues, porque hay, ahí hay más, pero los que nombró en ese momento fue a Néstor Kirchner, a Evo Morales, a Lula da Silva, a Gustavo Petro y a Fernando Lugo, entre otros. Para ese entonces, un tribunal de Nueva York acusó a Carvajal en 2011 de haber coordinado el envío de 5,6 toneladas de cocaína de Venezuela a México en 2006 que luego llegaron a ser repartidas a Estados Unidos. Podría ser condenado hasta cadena perpetua. Por otro lado, sale a relucir la enfermera de Chávez clave en el entramado de corrupción venezolano. El 15 de octubre la justicia española autorizó la extradición de la ex tesorera y enfermera de Hugo Chávez, la venezolana Claudia Patricia Díaz Guillén, a Estados Unidos, donde es reclamada por blanqueo de capitales y pertenecía a una organización criminal. Recordemos que Díaz Guillén, quien llegó a España en 2015, está acusada de haber favorecido como tesorera nacional al empresario Raúl Gorrino, otra joyita de la corona, dueño del canal privado venezolano Globovisión, en una trama de cambio de moneda extranjera que le reportó a esta cientos de de millones de dólares en ganancia. Ese fue el comunicado. hago se le indica de haber pagado millones de dólares en sobornos a, a Díaz Guillén y a su antecesor en el cargo Alejandro Andrade. Tanto Díaz como Figueroa fueron detenidos por primera vez en España en 2018. A petición de Caracas. Luego de que aparecieran en los papeles de Panamá, después del escándalo en 2016, la policía registró varios apartamentos pertenecientes a la pareja, donde encontraron desde motos de agua a sobres con diamantes, según los medios venezolanos. O sea, pobre enfermera vivía más mal Díaz Guillén y su pareja es investigada en España por la compra de una vivienda de lujo es una, una, parece que es una, una vivienda de interés social está ubicada la vivienda de lujo en el centro de la capital española por un depreciado valor de 1,8 millones de euros con dinero procedente desde Suiza, recordó el tribunal pobrecita yo me imagino esa casa debió ser una pesadilla vivir ahí Ale Sapp durante años creyendo que tiene numerosos secretos sobre cómo Maduro, la familia del dictador y sus principales asesores desviaron millones de dólares en contratos gubernamentales para alimentos y vivienda en medio del hambre generalizada en la rica Venezuela. Sap se obtuvo mediante el pago de sobornos a los hijos adultos de la primera dama venezolana, Silvia Flores. Alegó la administración Tron, comúnmente conocidos en Venezuela como los chamos jerga para los niños. Estos tres hombres también. También están siendo investigados por los fiscales en Miami por presuntamente formar parte de un plan para desviar 1.2 mil millones de dólares de la compañía petrolera estatal de Venezuela, informó de Associate Press. Además, las autoridades de Estados Unidos lo acusan de incumplir un contrato para entregar materiales de construcción de viviendas o de incurrir en sobrecostos en el programa social Gran Misión Vivienda del gobierno de Hugo Chávez. El libro de Alex Sab, La Verdad, reveló que la enigmática empresario barranquillero es muy cercano al círculo más alto del poder de Venezuela con el acceso directo al presidente, al ministro del gobierno a todos sus ministros con comunicación directa donde se abraza que hubo mi hermano con el ministro de gobierno es un abrazo de náufragos entre un hombre que viene quebrado y un país a la deriva. Si el colombiano abatido decidiera cooperar, podría desnudar todos los vínculos ocultos de la dictadura de Venezuela con el narcotráfico, con el lado de activos y con el crimen organizado. No se sabe exactamente qué información tiene esa, pero la dramática y mafiosa reacción de la dictadura brinda una pista demasiado, demasiado clara, y es que el hombre tiene un disco duro para entregar, cosa absurda, el pez siempre muere por su misma boca, y con la actitud del régimen, demostraron que el hombre sabe demasiado, ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad.